Hablemos ahora de un concepto fundamental en la ingeniería eléctrica y es el valor RMS. La definición matemática es la que se presenta en la diapositiva. Es la raíz cuadrada del promedio en un periodo de la señal de la integral de los valores de la función al cuadrado. Para el caso de las señales eléctricas, la función de interés es la función coseno. Y el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Aquí reemplazamos entonces la función coseno y la expresión del periodo. Aplicando la identidad del coseno cuadrado nos queda esta integral que vemos aquí en la diapositiva. La integral la voy a dividir en dos partes, la primera este 1 medio y la segunda la que contiene la función coseno. Comenzando con la segunda parte hago un cambio de variable para que se me facilite el cálculo de esta integral. haciendo que x sea igual a 2 omega t más 2 phi, me queda que t y el diferencial de t son las expresiones que allí presento. Reemplazando la integral, me queda la integral de coseno sobre 2 omega. Como el 2 omega es constante, lo saco de la integral y me queda la integral facilita del coseno, que de las tablas integrales sabemos que es igual a seno. Evaluando la integral definida nos queda esta expresión, que simplificando nos queda así de sencilla. Por periodicidad de la señal seno, sabemos que el seno de x es igual al seno de 4pi más x, por lo tanto, reemplazamos. Y nos queda el seno de 2fi, restando el seno de 2fi con el seno de 2fi, nos da igual a 0. Retomando la primera parte de la integral, nos queda la integral de la diferencial de t, que es trivial, es la misma t. Reemplazamos los valores de la integral definida y nos queda esta expresión que tienen en la pantalla, que es igual a pi sobre omega. Reemplazamos ese valor en el radical de la fórmula y nos queda esta expresión que evaluando tenemos como resultado que el valor rms es igual al valor máximo sobre raíz de 2, que es la expresión que probablemente ya habían escuchado hablar. Volviendo al ejemplo anterior, el valor máximo lo había escogido raíz de 2 para que el valor rms fuera igual a 1. Ahí en la línea azul grafiqué el valor rms.